Thank <smart noise> you. a jugar si sí. ahora sí que sí vas a echar este España Japón vale vamos a <coughs> elegir un estadio de por aquí vamos a coger el Saitama mínimamente noche invierno perfecto despejado sí vale Hay opciones jugabilidad reglas diminutines todo igual perfecto entramos vamos allá vamos a jugar en el Saitama Hmm. Ahora voy a decir... Vale Morata Vale Avanzamos Aquí creo que puedo hacer las alineaciones Las puedo tocar Voy a poner a Pedri Eso es, como centrarlo un poquito Vale, voy a poner <coughs> Voy a poner a... Bueno, no eh, A Koke Vas a poner... Coque, querido a coca y de central. Eh... Medio campo, Vamos a poner al Rodri aquí. Hombre, es una selección. Vamos a probar si sí, con Busquets y sí, con Busi. Mm. Vamos a meter a Marcos Llorente por aquí. Por la por. Pedri la hmm. silicueta Sensi a Sensi lo vas a poner arriba Ahí Vamos a meterle de lateral A silicueta eh, Le podemos poner también aquí A este lado De lateral Dani Olmo le podemos meter Por Sarabia Yo perdón por Sarabia Por Sí, Pablo Sarabia No, Carlos Soler creo que era Y vamos a meter Vamos a poner a Carvajal Aquí al lado Y vamos a ver qué tal va el 11 ahí. Vamos a ver Bueno, el 20 creo que también está Vale Y luego ya iré metiendo Vale, pues ya estaría eh, tácticas mismo, cuatro testes, ahí está, con Danielmo Daniel los laterales son Danielmo y Carvajal, luego Asensio de central, Pedri medio campo con Coque y Paul, Paul, Paul, Paul Torres espera, Pau Torres Rodri vale, medio campo es con Rodri también luego laterales a silicueta y Gabi eh, defensas Marcos Llorente y Sergio Busquets Y ahí está Una Vale, pues ya estaría Vamos oh, a ver el Saitama, a ver qué tal No he dicho la porra en ninguno, ¿vale? En la siguiente, la. En las anteriores la pongo retulada. Japón va a ser chungo. Yo, pon, yo voy a poner un 3-2 a Japón, es decir, voy a poner España 3, Japón y a poner, y a poner España 2, Japón. Perdón. España 3, Japón 2. va a ser chungo. Va a ser chunguilla lo que es la. lo que es el partido, va a ser chunguilla. Y ya pues ahora vemos, pues ahora leemos la alineación y ya está. Ahí está Cubo, Kubo, Fusa Cubo. Yo de la selección de Japón la verdad es que no conozco a ninguno. Es la primera vez que nos enfrentamos, yo creo que con Japón la última fue en los juegos. Pero bueno, lo que sí, eh, un partido, de evento de... Copa del Mundo, es la primera vez que así En una cinta mundialista nos enfrentamos A Japón Y es un equipo Pues bueno, es un equipo bastante No la conozco Pero es muy bueno Y bueno, vas a ver la línea española Con unaísimo en la portería, defensas Luego a silicueta, Marcos Llorente Sergio Busquets y Gabi Luego defensas, Pedri, Que y Rodri Y delanteros Dani Olmo, Asensio y Carvajal Ahí están las sustituciones y vale, ahora vamos con la iniciación de Japón, que es que está con Gonda, la portería, los defensas Nagamoto, Tomiyasu, Yoshida y no sé quién más, los Takubo, Murita, Kamada, Endo y, y Maeda, pues delantero. Estos son los suplentes. Y ya está. Y ahí está el campo dibujado. Camada, que se me había olvidado. hito y cubo, eso es, luego está en Dorita de medio campo y luego pues lo de prensas es que he dicho. Vale, ahí va a sacar España. Va a sacar por mediación de Sensio esa primera pelota. La pasa perfectamente a Coque. Empezar a trabajar y la tiene Carvajal, la pelota. A ver, ahí la tiene. Ah, oh, vale, la dejo pasar para Dani Olmo. Aunque la baja un poquito para Gaby. Y se hace ahí un pase buenísimo. Se hace un pase ahí a Gaby. Tiene perfecta. A ver ahí. Qué buena ahí, Rodri. A ver, Rodri. Ay, no le dejaron tirar ahí los japoneses a Rodri. Estaba adentro ya Rodri, eh. casi dentro Tiene Sakai. Cuidado con Sakai. Eh. Ya tiene Camada. Salen ellos del mediocampo campo, intentan elaborar ahí, pero no pueden elaborar de ninguna forma. La tiene Asensio. era ver, Asensio. A ver, ahí. Uy, se le quedó un poco atascada la pelota. La tienen Endo. Y qué buena Dani Olmo. A ver, Dani Olmo. Fuera el tiro de Dani Olmo. Era muy buena ahí, eh. Muy buena. tocho Qué bueno era la idea de Daniel el tiro, ¿eh? Muy buena, la verdad Un poco desviadita Si sí, Daniel mo hace alguna hora Va a sacar onda de la portería Ahí está, la tiene Yoshida Uy, Yoshida Uy, menos mal que la tenía onda, si no Puerta, a ver ahí Se va a caer a él Bueno, ahí Qué bien Carvajal A ver ahí Rodri oh, No lo han dejado tirar Qué pena otra vez, ¿eh? Otra vez nos ha pasado lo mismo Cuidado con Camada Intentan ellos hacer un pase ahí Un balón largo Con Maeda Convienen con Maeda La tiene Camada Cuidado Camada Ush. Qué parador Luna y Simón a Camada, Madre mía. Uh, se fue ahí, eh. Se fue, ahí, me parece. Se la ha pasado a Camada Y es que Camada hizo un tiro. Vamos. Primer corner de ellos. Cuidado, eh. Cuidadito. Pero ellos la posesión tampoco la tienen mala. Muy bien, hay una ahí metiendo puños. Asensio. Bien ahí. A ver ahí a Carvajal. Uy, qué bueno. Para Pedri el pase. Uf, Tomiyasu. Tomiyasu y Pedri. Pedri. Asensio. Hay nada. Ahí qué pena. Dio con un, con un jugador japonés. La tiene Camada. Camada es que muy bueno. ¿eh? Se va ahí de todas. Carvajal. Nada, a, la a las manos de bondas es muy sencillita minuto 20 minutos mi primeros 21 minutos bonito la, la pasa saca y camada otra vez camada y juegan mucho con camada cuidado con cubo ¿eh? Ush, fuera el disparo de cubo Tres tiros de dos Tampoco no hemos hecho mucho Pero ¿eh? ahí Uff. Esa ya iba a algo mejor La ¿eh? verdad Voy <tose> <tose> <tose> a manopla que ha sacado onda ¿eh? ahí A Sensio. 17, 58 pases, a ver, tira ahí, a ver ahí, ay, qué pena, y qué bueno, ah, estaba fuera de juego, no estaba habilitado, no estaba habilitado, chicos. Ay, Busy. ¡Oh! La mano de Honda, madre mía. No está Honda, eh. Honda es un portero ahí a tope, eh. Madre mía. Es un buen tiro ahí. Pues otro corner. Ahí estás. Vamos, coque. Ay. A ver, Pedri La pasamos atrás. Ay, la tiene morita. No ha servido de nada ahí, ¿eh? Uy. Tomitasu. Na ellos se van conendo Cuidado con Endo, eh. Yosida. ¡Ay! Oh, ¡Qué parada, joder! Están muy atentos ellos, eh Muy alerta a todo Va a costar, eh Va a costar, abréis la lata aquí Minuto 32 ya, eh A ver, ahí Nada Nada, ha sido muy floja Un cabezazo flojo el cubo nada nada todos ellos se van para arriba vamos ¡Wow! qué golazo chicos gol gol gol gol de españa vamos ya por fin de rodri además de un, de un central la primera vez vaya ¿eh? cabezado de rodri muy bien en el minuto 35 casi al jugador de esta primera parte Menos mal porque no habríamos la lata, eh. que un pase, como he dicho yo, bombeado. Y ala. Pum. Pues buenísimo el pase ahí. Ahí está, golazo de Rodri El minuto 36 Tomiyasu Uy, uy, uy, que duro tiene y Tomiyasu Onda Qué llorente tiene una altura Carabajal, a ver ah. Está pues, este Tomiyasu Para incordiar Era buenísima ahí, eh La tomo bueno, ¿eh? Vamos, vamos, Carvajal. ¡Ay, qué pena en los puños de Gonda, macho! Ahora. ¡Oh! No me deja tirar, macho. Asensio. Minuto ¡Ah! 43. Nada, van a dar luego de dos de añadido. hecho dos minutillos veis dos minutillos cubo cuidado con cubo ahí. muy bien venga os ah. vamos nada nada tomo ahí uy, uy, uy, uy, uy. madre mía las dudas ahí del equipo nipón Nada, pues en este se viene el descanso en ¿no? ese Itama Stadium con ese único gol de Pedri, ese cabezazo Y bueno, es una selección complicada, ¿eh? Bastante complicada y trabajada Está complicada, ¿eh? Vamos en segunda parte, vamos allá estos partidos se hacen muy rápido, ¿eh? son Son partidos, como digo, yo express. Hombre, ahora puedo meter a Ferran. A ver cómo están ellos. Si están descansados. Un momentito. Daniel Olmo está un poquito tratado. Yo meteré un... Carlos Soler. A ver qué me hace. Por... Porque yo sé que le pasa a Daniel Olmo. Que no está acertado. Ahí está. Hay que hace Carlos Soler. Saca y Maeda. La envía para Tomidasu, Bombean ellos. Con un poquito. A ver. Venga. Ahí uno para arriba. ay, buena Toma ahí, macho. La ha quitado. Estaba ahí atento. Hubo. Vamos, vamos... Ah, la gatomo... no! Y no sé quién era el otro. A ver ahí. Vamos... Ah, joder! Nada, nada. Ese gol ha sido una chiripa. Camada... Uf, cuidado bonito Maeda, cuidado con Maeda. ¡Oh, Maeda! Casi cuento el gol de Japón, ¿eh? el empate. Ellos están buscando el empate. Ves, ves. Pues el gol de camada, chicos. Minuto 55. Es que estaba muy muy bien, la verdad. Estaba en una posesión ya. Nos iban a coger ya la posesión, eh. Pues que habilita ahí. Se queda habilitado, eh. ¡Ah! Qué pena. Nada, pues a volver, chicos, a remar. Venga, vamos Asensio. Vamos Asensio. Ay, Asensio. A ver, ahí. Ay, un poco arriba. No sé si era Pedri, creo que era Gaby. Quien ha tirado ese cabezazo. A ver, Tomiyasu. Oh, oh. Nada, nada. La coge Honda. casi 60... Vamos, Ascensio. Vamos ya el golazo de ascensio, chicos. Ahí está. Se le iba a Yoshida, yo creo ahí, ¿no? A ver. Sí era Yoshida, sí. El fallo ha sido de Yoshida ahí. Perfecto. 2-1. 61. Ahí está el gol de Asensio. El primero que ha sido también de Asensio. Falta, falta, falta y a Busquets muy mal. Falta. Hostia. Vámonos, vámonos. Nada, la coge Diosida! Madre mía, lo que ha habido ahí. Está la escada? Tres portero Hyundai. Mi cubo. Horita. Camada, no Camada, oh. tío Un nah, al empate 2-2 eh jodido japonés Japón ¿eh? Es para adelante Que viene Ito ¡Joder! No Ah mierda ¡Jo! <risas> Increíble tío No me jodas Goldeito, de, de uno que salga por arriba, ay, me he quedado ahí. Ahora, ah, nada, la en el, el disparo de Soler. Otro corner A, A ver ahora Vamos, ahí al gol, chicos Golazo, ¿eh? 3-3 De Rodri Uff Rodri nos ha De no caer 174, 3-3 Cuidado con Japón, eh. Cuidado con Japón. Pero Voy a cabezazo. A ver si a Gunde hay que machucarle a cabezazos. ahí la pide. Claro, ahí la pide... Eh, lo que es... El... Rodri y no hace que entre, claro, minuto 75 el gol de Rodri A ver si me pongo por delante yo con la edad, eh Venga, vamos. Ah. vamos Vamos ahí Ay, qué buena era, Joder Ya yo equivocate, no nah. ¡Qué buena! ¡Vamos! ahora ¡Ay, en serio, tío! ¡Jodas, en serio, tío! He tenido que pasar de turno, macho, por el medio, macho. Bien. A ver, ay. Uy, a la cruceta, a la cruceta, chicos, a la cruceta. Esto cerca, eh. Cerquísima. Tiro de cabezazo de Gaby. Pues nada. Voy a hacer sustituciones por aquí, porque la cosa va algo mal. Sí. Oh. No, Soler. Las sustituciones también quería hacerlo para que para que entraran las. Oh. ¿En serio, tío? Otra vez oh. este es en serio? Oh, perfecto. Vamos. Pues uh, sí, joder. A ver. Ahora. No me dejaba hacer el perímetro. Ahí está. Uy. Mm. Así entra, eh. A punto de que entrara, Pues... No sé si me ha probado los penaltis, eh, no lo sé Sigamos 3-3 Ahí ¡Vamos! ¡Ay, hijo, estaba ahí! Eh! Ya nada ¡Vamos! ahora ¡Oh! Hostia, esos penalti ¿no? Cinco, ya no Venga, tira, gonda, pesado Tomo.. Uf, cuidado, eh. Me sorprenden, eh. Oh oh. Nah, no se equivocan. Nah. No. No era próloga. Lo veo. Tiene mm. un sarabia otra vez, macho. El tiro. si me va a dejar el corner si sí, pero no voy no voy a hacer tampoco mucho ¿eh? ya se acaba nada se acabó 3-3 Vale, pues vamos a la prórroga A ver si puedo hacer sustituciones Creo que sí puedo hacer estas cambios Asensio ya lo hemos metido Vamos a sacar a Ferran ah, Ahí La por, vas a meter a la por Sergio está ya roto Ferran ya lo hemos puesto Álvaro Morata Va a entrar por Soler soles sí a ver qué tal a ver si sí, ahí ganamos Ay, la... la daba hijo Camada, cuidado con Camada Ush Marca da un Camada ahí verán, Vamos Berran, vamos Ah, la buenísima, hijo, ¿eh? Nada, la cogió conda con una Ha hasta la prueba, en ¿eh? Minuto 96, eh Cuidado con Japón, eh ah, Cubo, cuidado con cubo No se va cubo Hostia, que meterse ya ahí Eso por delante, tío. ¡Qué rabia! ¡No! Uf. ¡Qué buena! mal! ¡No! que buena ay nada se acabó intervalo era buenísima y qué pena era buenísima tío los penales como vamos a los penales yo no sé ¿eh? Fer, Ferran, vamos Ferran hola hola Hola, y chicos, por fin de la por al ah. encima de la por chicos, menos mal number Japón. Qué suerte Qué suerte, tío Qué suerte he tenido, tío Le da en Gonda Se va ah, Se va de Sarabia y la coge la Ford Es una suerte eso, eh la suerte. minuto 108. bata. ay. 110. No sé... Si... ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! 112. ¡Ay! Nada, falta ahí. Falta nombre, no. Creo que cogido casi el balón. Mucha falta, ¿no? La posesión igual, 49 50 casi, ¿eh? Cuidado. Fuera, menos mal que ido fuera, chicos. Digo, como me vuelvan a empatar. A ¿eh? ver. Joder, qué tío. O los dejes solos, machos, estos tiran. Ay, oh, era buena yo que he echado el, el páo hueco ahí para sentenciar el partido de hecho. córner nos va a quedar un corner ahí en el recuerdo nada las manos de gonda 121 ya está esto se va a acabar por la mínima japón ¿eh? por la mínima por la mínima chicos cuidado con japón ¿eh? Rodri, el hombre del partido, claro Lo ha hecho muy bien Pues ya está Vale, pues supongo que os haya gustado chicos Pues nos vemos en los partidos Adiós